porque llevo mi pelo como lo llevo, realmente es más como estilo, me hace sentir muy estilo y me hace sentir muy negra